gente, Espero que te encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer unos lentes grifos, bro. Así es, como lo estás escuchando. Eh, espera, ¿qué? Con anaglifos. Anaglifos. Con grifos, ¿no? Eh, cambio de planes, bro. Se cancela. Que siempre vamos a hacer unos lentes anaglifos como estos que salen en las películas, esas viejillas, wey. Esas donde usas dos lentes. Unos lentes así, wey. Eh, eso es lo que vamos a hacer. Así que prepárate, bro. Vamos a hacer unos lentes 3D, así, bien. Es muy, muy sencillo, en serio. Solamente tienen que copiar la siguiente imagen. Esta, esta imagen que está apareciendo acá. Esta imagen la van a pasar a cartón y la van a recortar. ¿Dónde mi esa. Este, les va a quedar algo así, ¿ok? Estas partecitas son las únicas que tienen dobleces. Las van a doblar y las van a pegar en su... Pues en esto, güey, en eso. Una vez pegado, les va a quedar algo así, bro. Ok, este. Van a recortar dos rectangulitos de celofán, color azul, de... 5 centímetros por 3 centímetros Encuentren uno más oscuro de preferencia Y lo mismo van a hacer con celofán rojo Estas madres las van a juntar Y estos dos los van a pegar Atrás de... en de, de, de, de la parte de Atrás de sus lentes anáglifos con cinta adhesiva Y una vez pegados van a obtener algo así Bro, ey bro ¿Por qué no miro nada? Pues bueno gente vamos a calar A ver si funciona esta madre, voy a poner por acá Un video De este joven Este joven se ve agradable, lo vamos a poner en grandote Vamos a ver qué tal, bro Ok Un billetito, bro Un billetito Pues mira Sí se ve un poquito Como que lo puedo agarrar así si, lo, si me acerco, bro, pero No sé, bro, está raro Está raro, bro Cálalo, cálalo. Pero sí se ve un poquito extraño O sea, sí se ve un poquito más de profundidad Ahí ya no tanto, porque ya se ve que sale la pantalla, pero sí, más o menos... Eh, eh. Okay. Bueno, fuera que me cayera, bro, pero pues no. <risa> Una espada, ¿eh? eh, cuidado, bro. No sabes que yo soy de México, eh. <risa> pues mira, más o menos funciona, más o menos, más o menos. Háganlo, cállenlo, me dicen qué tal en los comentarios ustedes. A mí, pues, eh, un... Del 1 al 10 yo diría que un 7 Un 6 tal vez Y pues bueno gente, así que digas Ah chinga, pues funciona un chingo Pues no, pero eh, estoy divertido Como para calarlo un rato Y pues bueno gente, espero que les haya gustado, nos vemos Los persinos, se cuidan Adiós